Pues cómo están? Eh, este es el programa de la mosca Brigitte correspondiente al día, me parece, 30 de enero del 2016. Y si se preguntan qué estoy haciendo aquí yo solo, hablando como loco, pues es que... Eh, bueno, no sé si ustedes sepan que nuestro compañero Arturo Riveros está ahí como en, un, en una especie de movimiento social, por llamarlo de alguna forma, un asunto que tiene que, que ver ahí con, con su comunidad y bueno, pues eh, tuvo que ir a cuestiones legales, no asuntar, a, a arreglar este, asuntos que tienen que ver con las cuestiones legales. Eh, tal vez este si ustedes quieren enterarse más a profundidad de qué es lo que lo que le está aconteciendo a Teocelo y a nuestro compañero Arturo y a otros otros y otros tantos compañeros ahí de, de Teocelo que conocemos desde hace muchos años y que están ahí eh, pues en en este mismo movimiento pues hemos nosotros creamos una serie ahí de son tres videos en donde más o menos hay como entrevistas y un poco ahí de pues de eh, cómo se puede decir testimonios de acerca de este asunto eh, como nosotros pues ya les acabo de mencionar ya ya hicimos este ese ese pues sí cómo se dice este esa cobertura, exactamente, por ahí me soplaron ya la palabra. Esa cobertura, entonces, este no creo que sea conveniente, ahorita estarlo repitiendo, porque se van a decir que somos muy monótonos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que ahí en nuestra página o en, la, en el canal de YouTube, ahí está toda la información y ahí, este pues, la pueden checar y entonces ya se enterarán. Por lo mientras, eh, le mandamos un, un caluroso y afectuoso saludo a nuestro amigo Arturo, que está ahí, ahí arreglando sus problemas eh, y esperamos que pronto se resuelvan para bien. Bueno, entonces, eh, estamos ahora aquí en un conocido lugar de Jalapa, eh, una institución que brinda apoyo a, a, a una población a una es, población específica, bueno, sí, pues, más bien a un sector específico de la población, y, pero bueno, yo creo que más adelante, que la entrevista eh, y todo, eh, nos ampliarán más, más esta información acerca de lo que hacen aquí en el Instituto Down. Y bueno, yo creo que va a ser un programa muy interesante, un programa, digamos, un poco fuera de lo que generalmente hacemos. Pero pues nos latió la idea, nos latió la idea y entonces aquí estamos. En esta ocasión, bueno, pues estamos nada más Miguel que está ahí en la cámara y yo. Pero bueno, le vamos a echar todas las ganas del mundo para, para que esto nos salga bien. Y bueno, tocando rápidamente temas, eh, digamos, tristes, pues nos acabamos de enterar que el día de el día martes, no, no, será lunes, en esta misma ciudad, fíjense que ahí frente a las instalaciones del dif secuestraron a dos jóvenes, hacia las 11 de la mañana, eh, y había muchísimos testigos y todo, y ya haciendo... Ya incluso, ¿cómo se dice? Haciendo caso omiso a esta circunstancia, esta situación en la que, pues a pesar de estar eh, en plena vía pública y rodeado de gente, pues están sucediendo estos hechos que son realmente y a todas luces lamentables. Eh, en un transcurso de dos semanas van, por lo menos de los que sabemos, van como diez casos. Eh, también un caso que fue muy, muy mencionado en redes sociales fue el de un... Este, coreógrafo que fue sustraído de su lugar de disculpen ustedes, de su lugar de trabajo y bueno, lamentablemente también nos enteramos que, que apareció, eh, que falleció pues eh, y bueno estaba yo comentando con Miguel justo antes de empezar el programa que pues prácticamente estamos en la completa indefensión porque en algunos casos, por ejemplo los de Tierra Blanca en que se supo que pues la misma policía fue la la que tuvo que ver con la desaparición forzada de cinco muchachos allá, cinco jóvenes. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿A quién podemos acudir si, bueno, algunos elementos policíacos, porque no vamos a decir que todos, ¿verdad? Están también coludidos con, pues, con el crimen, ¿no? Es una manera de decirlo. Y, híjole, pues, no, no, no, la verdad es que ya no tenemos muchas palabras que decir y tampoco vamos a, a seguir este ocupando el programa como para dar estas malas noticias pero bueno había que mencionarlo porque creemos que es como muy muy importante otro tema que salió esta semana y que se nos hizo muy curioso tomando en cuenta que ya se acercan las elecciones y ya están las este, precampañas aquí en, en el estado de Veracruz eh, fíjense que también con mi con nuestro amigo Miguel más bien eh, estábamos hablando acerca de los nuevos tendencias políticas que hay en España y estábamos hablando precisamente de un diputado ahora que se llama Pablo Iglesias, que bueno ya lleva como rato en estas cuestiones políticas, pero pero que al parecer están haciendo las cosas bastante diferente en su partido que este, se llama, ¿cómo se llama ahorita? Podemos, exactamente Podemos, es que se me va la onda, yo siempre digo aportamos y aportamos, es una institución ahí extraña y medio tranza. Bueno, este Podemos y Podemos está interesante sobre todo porque además de que es como un partido político en que gran cantidad de las que están participando en él son jóvenes están como muy abiertos a la diversidad incluso me comentaba Miguel que tienen ahí un, un diputado o un, un integrante de este partido que usa casos, trae draglocks enormes y bueno el mismo Pablo Iglesias que es como el que da como el, que, como el que es como la voz ¿no? del partido y además es también eh, diputado, eh, pues usa el cabello largo y pues no son, no usan la vestimenta tradicional, digamos usan una vestimenta normal, común y corriente, pero además de esto están haciendo como una especie de, tratando de cambiar mucho eh, muchas de las cosas que tradicionalmente se están realizando por parte de los otros partidos y bueno todo esto lo analizábamos porque pues se acercan las campañas acá como ya lo dije y la verdad es que si estás vemos viendo, viendo los candidatos parece que pues es pan con lo mismo cada seis años no son pues los mismos candidatos o los mismos grupos ahí que se arman dentro de cada partido ¿no? parece ser que hoy se registró como candidato este uno de los tantos Yunes Sector Yunes eh, como precandidato a la gobernatura por parte del PRI, pero bueno, él eh, realmente nadie más se va a anotar como precandidato, entonces, o sea, digamos el candidato virtual del PRI, y por el otro lado, pues está este su primo hermano, eh, el otro Yunes, eh, que hoy ya se me olvidó el nombre, pero bueno, en un momento más, Miguel Ángel Yunes Linares, exactamente eh, ¿Qué haríamos sin, sin, sin a Carlos, este, el apuntador que tenemos enfrente? Bueno, esa es la cuestión. Entonces, bueno, los primos hermanos ya se registraron, pero también eh, realmente no hay una selección, digamos. Yo tengo entendido que muchos de los eh, militantes de ambos partidos no estuvieron como muy de acuerdo, pero es prácticamente una imposición. Y bueno, pues entonces nuevamente, y como ya se ha dicho en otras ocasiones, Creo que la ciudadanía no tiene mucho derecho todavía a elegir realmente a los candidatos por los que quiere votar, porque si el partido está imponiendo eh, candidatos y no los están eligiendo precisamente los militantes de cada partido, pues no es justamente, creo, una real y auténtica democracia. Entonces, bueno, esperemos qué va a pasar y además están estos asuntos de la que se quiere hacer la, la colisión, Coalición, colisión iba a decir, coalición entre el, entre el PRD y el PAN que no sabemos, eh, pues es un absurdo sobre un absurdo porque no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Porque bueno, pues unos están a favor del aborto, otros en contra, unos a favor de la legalización de la marihuana, otros en contra. Entonces, ¿cómo haces una coalición ahí? No sé si la estén viendo desde el punto de vista así como del Gini y el Jan y no sé qué, cuál sea su pretensión, pero bueno, se supone que quieren hacer una coalición y que me imagino que la idea de todos es, es quitar al PRI del poder. Aunque yo lo comentaba con, con Arturo la semana pasada, pues básicamente Yunes Linares es un priista más que un panista, ¿no? porque bueno, todos sus cuates, tiene grandes cuates ahí en en el partido tricolor, entre ellos el actual dirigente Manlio Fabio y otros más. Así que bueno, pues a ver qué nos depara el futuro en este estado y en esta situación en la que estamos viviendo y ojalá pronto logremos recuperar la paz y la tranquilidad para todos. Y bueno, se ha llegado el momento de la primer pausa, así es que vamos a una pausa y regresamos aquí a La Mosca Brigitte. Pues bien, regresamos luego de esta pausa musical aquí a la Mosca Brigitte y como verán me siento un poco desahuciado aquí y solo en esta mesa como de, como de este, de primaria. Pero bueno, como ya les dijimos estamos en el Instituto Down y bueno, en un momento más empezará una clase, la clase que imparte aquí nuestro compañero Miguel y vamos a ver un poco también, eh, pues de qué se trata, como cómo, cómo es como la banda está aquí, este, produciendo, también tienen cocina y todo, pero yo no me voy a adelantar. Al rato, este, pues vamos a entrevistar aquí a la directora y a otras personas, y ya que ellas nos informen cómo está la onda. Este, les quiero comentar que fuimos hace como dos semanas a, a aquí en la Sexta de Juárez, porque inauguraron un lugar que, la verdad es que la idea nos parece buena, se llama La Pequeña Gran Biblioteca de Todos. Y la idea consiste ahí en que tú puedes tomar un libro prestado gratuitamente, pero a cambio dejas otro. Es como una especie de intercambio de libros, pero que en cierta forma nadie está mediando porque no hay personas ahí cuidando que esto, bla, bla, bla, sino que bueno, tú mismo eh, pues ya sabrás que no, pues más bien estamos, como se dice, como eh, uh, uh, uh, uh. algo así. <risa> Bueno, se supone que la cosa es que tú lo llevas y tú dejas uno y este, la verdad estuvimos ahí en la inauguración inauguración y estuvo buena, hubo música en vivo, hubo estuvo Martín Corona, el Cuentacuentos, eh, hubo hasta ahí como una especie de, ¿cómo le llaman? Batucada o no sé, como un carnavalito este, que anduvo tocando ahí por la Sexta de Juárez y bueno, pues la verdad es que nos parece que la idea está genial. Si quieren, eh, les recomendamos que visiten ese lugar, está así sumamente pues, cercano, digamos, está prácticamente en el centro de Jalapa, está ahí en Sexta de Juárez, como a cuestión de media cuadra ahí del, del mercado de los sauces. Entonces, pues lleven sus libros, eh, además también creo que también van a estar dando de repente ahí uno que otro evento y uno que otro curso. Y pues la idea nos pareció genial y por eso se las vamos a, a recomendar. También les queremos comentar rápidamente que, como ustedes saben, estuvimos hace unos días promocionando mucho un curso que, que estaba dando aquí Miguel de Ex Libris. Y bueno, pues empezó ya el curso. Y la verdad es que creo que para sorpresa de todos, incluso el mismo Marduk, el día que yo fui ahí a hacer unas, unas tomas ahí de, para ver cómo estaba, y también fui de chismoso, ¿no? la verdad. Este, estaba lleno, ¿no? entonces este, estuvo chido, bueno yo creo que estuvo chido porque pues había bastantes personas y bueno el lugar es pequeño pero se llenó y creo que la dinámica estaba buena eh, estuve viendo ahí algunos comentarios que hizo la banda en el Facebook eh, abajo de un video ahí que, que subí para que más o menos se dieran una idea de cómo está el, el curso y pues la banda parece ser que la que asistió ahí este dio algunos comentarios donde dice que estuvo muy contenta y que van a seguir uh, yendo al curso y son, faltan cuatro sábados, el siguiente sábado va a ser aquí en la, en la, este, en la sede de que está en esta calle también muy céntrica, Miguel Palacio se llama exactamente, y este, también de la librería de los argonautas, así es que si pueden asistir de 12 a 2 de la tarde, yo creo que que vale mucho mucho la pena, además pues nunca está de más personalizar la biblioteca, ya sabes que luego prestas acá tus libros y y pues luego nunca vuelven, entonces por lo menos que sepas de vez en cuando, cuando lo te des cuenta de a quién se lo transaste. Así es que les recomendamos mucho ese curso de Ex Libris, ahí en la página de Cultura Errante tenemos toda la información eh y bueno, todo, el horario y dónde van a ser las demás fechas y además hay unos pequeños videos y todo donde explicamos, o más bien Miguel explica claramente de qué se trata este asunto y el otro tema es, hay que recordarles por supuesto porque pues se acerca el magno reventón de la mosca Aureyid porque cumplimos, o más bien la mosca cumple su primer añito y entonces le queremos hacer su fiestecita, ¿no? Ya como dijimos la vez pasada, ya se anotaron eh, cuatro músicos, está Tálamo, está eh, Mittl, está Abril y también eh, quiere participar, me falta uno, ¿verdad? Este, Thor, si sí es cierto, Thor, que bueno, curiosamente, este Cheo, bueno, fue el primero, después Thor el segundo y Abril fue la cuarta invitada, así es que hay más o menos el tercero fue nuestro buen amigo Eric Barrita, pero bueno, se pues vio en Oaxaca y no sé si se pueda desplazar al reventón. Pero bueno, estarán los cuatro primeros invitados y este creemos que va a estar muy bueno. Les estaremos informando porque pues igual este, creo que no cabemos muchos, pero pues por ahí les damos eh, la oportunidad de que si alguno quiere asistir, algunos dos o tres, pues igual vamos a buscar la mecánica cuántica para que, todos, o de allá todos, ¿no? O por lo menos los tres que dijimos puedan asistir y ponerse hasta las chanclas con nosotros. Ahí, porque yo creo que el reventón va a estar muy bueno. Y ya para finalizar este blog y empezar con el asunto de las entrevistas, porque como verán estoy aquí un poco torcido. En primera, porque me embaré y en segunda, porque tenemos un pequeño problema con este cable y si lo muevo mucho empieza a hacer este un ruidarán. Eh, queremos recordarle que. ...recordarles que en la página, tanto en la de Cultura Errante como en la de La Mosca Brigitte... está eh, todos los datos para que puedan ustedes ayudar o colaborar con, con el tratamiento de José Cruz... ...este gran, gran músico de blues, conocido por la gran mayoría de nosotros... ...yo creo que, bueno, su trabajo y su calidad es indiscutible... ...y justo en este momento está pasando por una situación muy grave... Tanto de salud, bueno, tiene una enfermedad de hace varios años atrás, pero últimamente se ha agravado la situación y como no es una enfermedad muy eh, común que digamos, es esclerosis múltiple, eh, pues realmente eh, el tratamiento es bastante costoso. Así que pues la comunidad eh, de músicos y la comunidad eh, artística en general de México está eh, tratando de colaborar para la causa, para poder alivianar a José Cruz. Entonces, por favor, chequense ahí las páginas y ahí están todos los datos. El depósito es directo a cuenta de, de él o a cuenta de su esposa, así que para que no digan que nosotros andamos ahí jineteando nada y ni tal ni cual. Y bueno, también nosotros vamos a aportar acá con nuestros amigos artistas que quieren como donar obra y todo esto para hacer, pues ya vemos si una rifa o una venta directa, una subasta. O incluso un concierto y pues también para colaborar. Recuerdo que hace muchos años ya habíamos organizado uno que la verdad eh, en cuanto a recaudaciones nos fue muy bien, pero el concierto estuvo muy bueno porque vinieron un montón de músicos importantes eh, del DF, vino pues Rafael Catana vino, ¿cómo se llama esta chica que, que canta blues? Ah, se me olvida ahorita su nombre, pero la verdad es que vinieron bastantes. Fue un concierto bastante largo que vimos ahí en, en el entonces era Casa de Artesanías. Ahora ya cambió de nombre. Pero bueno, ahora hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a intentar y hay que solidarizarnos con el maestro José Cruz porque lo necesita ahora y pues la verdad es que no sabemos también cuándo un día nosotros lo podamos necesitar. Entonces vamos a hacer una pausa ya, la pausa correspondiente al siguiente blog de los 10 minutos. Vamos con un rolón. Y les recordamos que ahorita en un momento más vamos a hacer las entrevistas con las personas aquí este, encargadas del Instituto Down de Jalapa para que nos digan cuáles son sus actividades y también para que nos cuenten cómo podemos colaborar o cómo podemos ayudar, porque bueno, llevan una labor de décadas, no digamos de años, sino de décadas auxiliando a este tipo de, de a las personas con este padecimiento. Entonces, bueno, vamos a la pausa y volvemos más o menos en unos cuantos segundos y continúen aquí todos en La Mosca, Brigid. ¡Saludos! Hola, pues, ¿cómo están? Volvemos aquí a La Mosca, Brigid y estamos, eh, pues, como ya les habíamos comentado, en el Instituto Down. Y, bueno, pues, yo estuve leyendo algunas cosas de información acerca del Instituto, pero la verdad es que... Para no cometer algún error o algún, ya saben, un desliz o dar algún dato eh, equivocado, eh, tenemos aquí a Ana Ferrer que nos va a acompañar y que con mucho gusto nos va a explicar, creo yo, todo Así acerca es. del instituto. Uh -huh. Y bueno, pues, híjole, ¿qué nos puedes decir acerca del instituto? Yo leí que ya tienen 30 años ya. Eh, 36 años. 36, qué barbaridad de actividades. Y bueno, la verdad es que entonces nos queremos centrar un poco en que nos comentes... Pues de qué se trata el instituto, cómo va, qué actividades hay, etcétera. Okay. Bueno, el Instituto de Jalapa Asociación Civil es una institución que nace desde hace 36 años por iniciativa de un grupo de padres que en ese momen, en esa época, pues, no había un espacio en donde se les fortaleciera para el desarrollo de aquel aquella Hijo que habían tenido y que era una condición de vida diferente a la que uno esperaba, ¿no? Cuando uno es mamá siempre espera que el, eh, el nacimiento del bebé pues sea una extensión de lo que uno quiso ser en algún momento y por lo tanto en, en el caso de enfrentarse a una situación totalmente nueva, pues sí, sí este impacta. Y, e impacta mucho, desde luego. Por lo tanto, esto fue ir, ir este interviniendo poco a poco en aquella época con una población que no, no entraba dentro de, dentro de las intervenciones de cualquier profesionista. Entonces, por lo tanto, creo que, que nos fuimos formando conjuntamente esas familias que tuvieron la iniciativa de este, agruparse y, y ver las oportunidades que podían tener en el estado de Veracruz hace 36 años Esto, Qué bueno que mencionas ahora que dices que bueno, cuando iniciaron no estaba como no existía una especialidad, digamos como exacto educativa ¿no? para, sí. para esta clase de necesidades pero ahora no sé si ustedes también han visto sí. que ya ha mejorado sí. la situación en ese sentido de que bueno ya hay una Sí, desde de luego. Propia. Bueno, más que nada es ir creciendo junto con ellos, de acuerdo a las, a, a es, todas estas personas que ahorita te, ya son adultos. Al, la mayoría de ellos estuvieron con nosotros desde que recién nacidos. Entonces, cuando, cuando a nosotros nos empeza, nos empezaron a atraer a, a este, a este tipo de situación que para en mi caso. Pues yo apenas empezaba mi, mi este desempeño profesional, egresada creo que todavía ni salía yo de la facultad. Sin embargo, este, ahí fue donde donde empieza la inspiración que yo tuve para crecer junto con ellos. Yo me hice me hice junto con ellos y por lo tanto en, en, iniciamos como profesionistas esta esta parte de inspirarnos por un ser humano que tenía una condición de vida diferente a la que nos, nosotros aprendimos en, en la clase, no en, en, una, en una institución meramente educativa y por lo tanto la opción que en ese momento se presentaba para ellos era eso, la opción meramente educativa. Y pero pues bueno, a, a raíz que dos chicos fueron creciendo fuimos, digamos, que desarmando el diagnóstico que, que tenían para irlo conformando nuevamente, en eh, ir armando todas estas esferas que todo este ser humano podemos tener, hasta llegar a ahorita lo que estamos iniciando, que es el acelerar el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. El, el enfoque que nosotros damos para em, empezar una intervención social es un es un enfoque, digamos, formativo basado en los derechos humanos. Eh, con toda esta revolución que vienen dando todos los tratados de derechos humanos y pues las personas con discapacidad no se quedan atrás, puesto que en el 2006 eh, este, sale a la luz lo que es la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. Y a partir de, de en ese momento, entra el Instituto Down a una nueva etapa, a hacer una revisión por expertos de lo que se trataba esta convención y poder armonizar y, o ver el acoplamiento que se puedan tener a través de todos los marcos jurídicos nacional, internacionales, nacionales, hasta llegar a la, a la localidad. Muy bien, fíjate que qué bueno que lo mencionas porque eh, nosotros tenemos una tenemos también una asociación, pero bueno, no, no es de ese tipo, pero estábamos mucho difundiendo este asunto de los derechos humanos. Eh, en nuestro caso está un poco más enfocado hacia la libertad de expresión, pero a lo que voy es que si el general de la población tiene desconocimiento acerca uh -huh. de cuáles son sus derechos humanos… Me imagino que los derechos para las personas con discapacidades es aún eh, mucho más grave este desconocimiento y pues la verdad es que por eso también muchas veces se cometen, ¿cómo le podemos decir? ¿atrocidades o atropellos o no sé? Simplemente omisiones, ¿no? Sí, bueno, ¿Sí? sí. Y, y sí claro que sí, este, los derechos humanos pues son universales. Y por lo tanto, en el caso de las personas con discapacidad, que es el grupo social que nosotros estamos, digamos que eh, incidiendo en el cambio de paradigma, pues se torna mucho más complicado, mucho más complejo, ya que en ellos es es una son actos de violación hacia los hacia sus derechos humanos por cualquier esfera, y por lo tanto este trabajo como bien tú lo decías hace un momento, no podemos estar separados de lo que es la lucha que ustedes tienen, a la que nosotros tenemos. Tenemos todos esos cuadros, se tienen que ir conformando para hacer una plataforma en la Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces, creo que estamos en el camino correcto sí, sí. y por lo tanto, este pues es esto, esto que ustedes están bueno. haciendo a través de quien trabaja los medios, debemos de ir haciendo esa armonización de terminologías, esa armonización de luchas Exacto, sí. para el fin común. Efectivamente, muy bien dicho. Fíjate que yo tengo una, una pregunta, pero me, se me hace que la respuesta es bastante larga, entonces no sé si te la hago de una vez y luego hacemos, este, y hacemos una pausa, o, o este, te la hago de una vez y ya después al regreso de la pausa ya la, ya la contestas porque… Hablando de esto mismo de los derechos y todo, eh, sería interesante saber cómo está esta situación de la inclusión, incluso en el área laboral, no porque eh, yo estuve leyendo que ustedes están dando ahora una especie de capacitación también en ese sentido, Así es. para, para bueno para las personas que están aquí. Entonces, creo que como la verdad es que tenemos que hacer nuestra pausa obligada, y aquí el floor manager ya sabes que claro. es el que lleva la batuta. ¿Qué te parece si hacemos el corte y al regreso del corte, Claro eh, abordamos este Con tema, gusto. entonces este, bueno yo me quedé así como esperando que, que, que Arturo dijera vamos a la pausa, no, este, <risa> vamos a la pausa aunque este blog sea un poquito más pequeño pero creo que el, el tema está bueno y no lo quería yo dejar así como recortado entonces vamos a la pausa de La Mosca Brigitte y regresamos en unos segundos, gracias Pues muy bien, entonces regresamos aquí luego de esta pausa musical y eh, bueno, nos quedamos con la pregunta acerca de, de la inclusión, porque bueno, como ya nos habíamos mencionado, pues estaba yo leyendo por ahí que tienen, que acaban de, bueno, no, que acaban de abrir que tienen un área como Opciones, de capacitación sí, sí, sí, sí. Para, para la inclusión uh -huh, de, de, uh -huh, esas personas. de las personas con discapacidad. Exacto, sí. sí, claro que sí. Es, esto es es algo que nosotros venimos desempeñando. Eh, ante esta propuesta que debe de ser meramente formativa, como lo decíamos hace un rato, son la, el abanico, digamos, de oportunidades o los, el nicho, los nichos de oportunidades que podemos ofrecerles a las personas con discapacidad tratando de replicar en cualquier mm, espacio no es este, esta intervención social que nosotros la hacemos desde, basada en, en tratados de derechos humanos, como comentábamos hace un rato y por lo tanto… Eh, la demanda para empezar a, o acelerar, como también yo lo comentaba hace un rato, este proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, viéndolo desde la parte, desde el grupo que es mayormente discriminado, que son las personas con discapacidad intelectual, que es el grupo que nosotros trabajamos, se torna mucho más complicado. Entonces, por lo tanto, este quien atiende la discapacidad debemos de tener esa parte visionaria, creativa, para eh, empezar a inspirar, inspirarlos a ellos en conocer la, el abanico de oportunidades que damos a través de una que otra empresa. La verdad es que quisiéramos tener más, desde luego, ¿no?, pero no, no… No es posible si estamos hablando de que es una organización civil y que por ser organización civil no cuenta con un techo financiero. Dependemos de donativos, dependemos de, de varias sinergias, ¿no? Que se tienen que hacer para eh, seguir en, en en esta parte formativa. Eh, este contamos sí con una panadería que a su vez da capacitación, servicio al público, entra a un mercado competitivo, porque el producto, el producto del pan es un producto noble y la y nuestra causa es una causa noble, desde luego. Entonces se publicita de esa forma. Sin embargo, el, el, el, el punto está que el producto es de buena calidad. Y por lo tanto, es ese es lo que nosotros ofertamos, nuestro producto. Si es en la panadería, pues bueno, hay que probarlo, hay que, que ver, hay que darse cuenta que es elaborado por ellos y por lo tanto, cuando sale al mercado y el cliente se da, viene y se percata que en realidad ellos son los que están en esa elaboración hasta llegar al, a la venta al público, pues obviamente esto va siendo una sensibilización para que se vaya replicando el modelo. Si hablamos de la panadería, también Estamos en, en, en Dentro de la panadería, pues se da el servicio De Coffee Break, en donde ellos ya Tienen otra oportunidad más ¿no? De, de ser edecanes De que hacer visible Cómo trabajamos la discapacidad Y así nos podemos seguir este Hablando de cualquier mm, Esfera Que podemos intervenir ahorita En, en la clase de pintura Pues si se dan, se dan ustedes cuenta Están aquí todos son adultos y por lo tanto se puede ver también como otro nicho de oportunidad. Las, la capacitación formativa que nosotros llevamos a cabo es haciendo conciencia de las capacidades que tienen, no de lo que les hace falta. ¿sí? Entonces, por lo tanto, este esto es… hay que publicitarlo, hay que promocionarlo para que cada vez más se vayan sumando para ir posicionando esta organización civil que puede ser replicada en cualquier municipio, en cualquier comunidad, viendo el desarrollo económico principal que tengan en alguna comunidad y nosotros nos transportamos a esa comunidad para empezar, siempre, siempre va a haber gente con discapacidad. ¿sí? Entonces, aquí hace falta establecer un sistema de apoyo, en cual, si hablamos de alguna comunidad cercana o… Este, el, el estado de Veracruz es inmenso sí, ¿sí? Muy y muy diverso cultural, sí, entonces esa es la oportunidad que nosotros podemos tener porque nuestro proyecto es innovador, es creativo y está visualizado y dimensionado a más de cinco años, que es donde se mide el impacto social que alguna organización civil pueda tener. Claro, sí, efectivamente Ahora que lo mencionas, pues esto funciona como, como en todas las personas y en todos lados, ¿no? O sea, tenemos realmente que trabajar para descubrir cuál es nuestro verdadero... Así eh, es. Bueno, no nuestro sí. verdadero talento, nuestro don especial, Así digamos, es. ¿no? Y bueno, en este caso que me imagino que el trabajo es todavía un poco más arduo, pero pues como lo mencionas, es importante tratar de descubrir en cada uno de ellos... <risa> Eh, las habilidades la habilidad eh, uh -huh. principal ¿no? así es eh, en este sentido tú cómo ves ahora aquí por ejemplo del estado de Veracruz no sé si este instituto sea como único digamos o, sabes que hay otros hay otros ¿Sí? eh, lo que sí te puedo asegurar que es una institución vanguardista ya. y por lo tanto este es conocernos y dimensionar como lo decía yo hace un rato las intervenciones sociales que podemos tener con otras Organizaciones o instituciones homólogas. El, el, el trabajar los derechos humanos los, eh, es un tema pendiente, no como que, que se les debe. Sí, sí, sí, sí, y, <ríe> <ahí después ríe> y y sí y nada más. Y sí, así es, sí, así es. Pero, pero co, por tema pendiente es por lo que nos tenemos que ir ir permeando. Siento que les quedamos a deber mucho, la sociedad en general les quedamos a deber mucho a esta población. Sí, sí, tienes razón. Y la verdad es que soy feo lo que voy a decir, pero muchas veces, eh, pues no muchas veces, es la realidad, ¿no? Algunas personas les da hasta cierto temor, las personas ¿Sí? con discapacidad, incluso, y no solo la intelectual, como tú mencionabas, cualquier tipo cualquier, de discapacidad. Claro. Incluso he visto en la calle y estas uh -huh, uh -huh, personas, por ejemplo, invidentes, que uh -huh, se les corta uh -huh, la vuelta, como uh -huh, para no, así a, es. no acercarse como si fuera, no sé, algo contaminante. Bicho raro. Algo, así es, que, sí. Entonces. La verdad también nos hace mucha falta concientizarnos como sociedad. Uh -huh. Así es. En, básicamente en que ellos también son seres humanos y que claro. igual que nosotros, pues sienten sí. y encantan, etcétera. Claro. ¿no? Fíjate que qué bueno que lo tocas porque es algo que yo he venido observando y analizando desde hace un buen de tiempo. Esto que dices es el temor de mirarlos. Y a la conclusión que llegamos junto con gente experta en esto es el terror de vernos en el otro, sí, ¿verdad? sí, esa parte es la que la que tenemos que ir sensibilizando y no es porque nos en alguna ocasión nos toque y sobre todo cuando nos referimos a, a ellos es padece una discapacidad, sufre una discapacidad, no, la discapacidad hay que vivirla y ver el crecimiento que podemos, lo que ellos aportan a la sociedad es convertirnos en mejores personas, en, en personas solidarias que últimamente se está se está dejando de lado todos esos valores universales sí, exacto, sí, sí, sí. y cuando nosotros nos convertimos en mejores personas, mejores personas para ellos y para todos, entonces es nuevamente para, el, para ir trabajando por el bien común. Exactamente, sí, fíjate que yo comentaba hace poco con unas personas también que a veces comentaba, bueno, eso que se nos está perdiendo un poco este asunto de la solidaridad, uh -huh. y sobre todo lo de la pequeña palabrita esta de la empatía, ¿no? Así de es. De repente parecemos como si fuéramos únicos en el mundo y totalmente Así ajenos es. a los que sucede a nuestros eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, vecinos y a nuestros incluso familiares, ¿no? Yo he visto que hay casos en que hasta el familiar queda por ahí abandonado Así en es. algún lugar en, de manera terrible, y creo que esto... La verdad, como sociedad, nos está haciendo un poco de daño, ¿no?, De deshumanización. Exacto. Exacto, es una cultura de la indiferencia. Exacto, sí. Eh, bueno, este, la plática se está poniendo buena, como ustedes vieron, eh, pero bueno, obviamente el tiempo es así, Cronos es el más cruel de todos los dioses porque nunca jamás se detiene, así es que, ¿qué les parece que vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la mosca brillita? Pues, bueno, volvemos aquí a la mosca brillir y este, la verdad es que queremos agradecerle mucho a, a Miguel por habernos eh, invitado aquí, seguramente que es, es una, y será una experiencia enriquecedora y también queremos agradecerle porque estamos en su clase y entonces él está, va y viene y corre y da vueltas, le está echando muchas ganas, entonces, bueno, pues gracias Miguel. Eh, bueno, estamos a, a, aquí, ahora sí que fuera de, del aire, como Así se dice. Es. Platicando un asunto muy interesante, y uno de ellos es eso de que nunca hemos recibido una educación adecuada, o ni siquiera por comentario, de cómo tratar con personas con discapacidad, ¿no? Eh, la verdad es que hay que admitirlo, o sea, casi siempre, o mucha, mucho tiempo, e históricamente, se ha tratado como de, de aislar, de esconder y, y de mejor esos temas ni tocar tocarlos, ni tocarlos. Pero temas creo que, tabú que ha llegado el momento ya de, de reconocer sus derechos también claro. y reconocer o sea obviamente que también son eh, tienen estos, estos <coughs> derechos y garantías de los que estábamos hablando ¿no? así es así es con todos estos eh, movimientos sociales eh, a nosotros se nos ha abierto una gran ventana eh, de pasar de un de un personas con un asisten de, viéndolo tra o trabajando desde un modelo médico rehabilitatorio o un modelo este de protección asistencialista a un modelo de derechos humanos cuando cuando hablamos de que son sujetos con derechos no muchas veces no concebimos qué es lo que involucra cuando decimos sujeto con derechos pues son derechos a la vida derechos sexuales derechos al trabajo, derecho al, al acceso, son infinidad de derechos y que, como su nombre lo dice, pues suena fácil, pero trabajarlo es muy complicado, es lo complicado. Es, es lo complicado. Entonces, por lo tanto, sí se requiere de ir haciendo revisiones, comentaba yo hace un rato por expertos, utilizar las consultorías que se, que se tienen, nosotros somos consultores en el tema de personas como disca, con discapacidad, eh, desde, es una plataforma, el Instituto Down ha sido plataforma de, de todos estos, es, este, foros académicos. Y eso es lo que nos da, digamos que la autoridad moral para empezar a incidir en, en esos, en ese cambio. Empezar a incidir en, en, en, ir rompiendo los mitos de los eternos niños a pasar a un sujeto de derechos, a un adulto con derechos. Que tiene sus, sus limitaciones, sí pero pero la discapacidad no está en la persona la discapacidad está en el entorno y así es sí sí y al estar en el entorno pues ya es es donde donde conlleva a toda esta parte formativa que se debe de hacer a través de esas revisiones de las convenciones de las leyes que ahí están nada más hace falta ahora implementar el cómo utilizarlas el cómo generar eh, este derechos y por lo tanto, este esta esto, esta parte que estamos haciendo ahorita a mí me, me entusiasma porque es, es medio de comunicación y permea a todo donde puedan llegar ustedes, ¿no? Sí puede, ahorita que mencionaste el trabajo que está haciendo Miguel aquí con nosotros, la verdad se agradece porque que, que una persona, un artista de la talla de Miguel haya volteado a ver cómo enriquecer su trabajo si si tú te das cuenta cuando yo hablo de enriquecer nuestro trabajo la mayoría de la gente cree que los que se enriquecen son ellos no los que nos enriquecemos somos nosotros como personas porque estamos estamos eh, digamos que interviniendo en una condición de vida que generalmente los mitos cuesta mucho trabajo romper. Son los eternos niños asexuados que no tienen derecho a nada, sino simple y sencillamente a lo que sí tienen derecho es a una protección, a un asistencialismo. Todo mundo quiere escuchar cómo se trabaja con ellos. Y la verdad es que nosotros enseñamos cómo poder enriquecer la, el desempeño profesional desde cualquier trinchera, cualquier perfil, cualquier funcionario de gobierno que nos voltee a ver, sabemos en dónde podemos nosotros intervenir. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, eh, yo hace unos días veía una entrevista a un reconocido neurólogo, bueno es un médico, es que ahorita se me fue el nombre, pero es, un, es neurólogo y creo que también es biólogo, y bueno uh -huh. tiene múltiples eh, actividades, pero fue... Eh, Basado en él, eh, bueno él escribió un libro que se llama Despertares, uh -huh. que después lo hicieron en película ¿no? okay. uh -huh. Y entonces eh, él mencionaba que llegó a tratar a una serie de pacientes que habían sufrido una enfermedad eh, rarísima Pero que estaban abandonados uh -huh. ajá, y que él logró hacer que precisamente despertaron pero pues se llama Despertar ¿no? Cambiando la, la manera de interactuar con los pacientes, ¿no? no viendo así como yo soy el médico y uh -huh. prácticamente uh -huh. el el objeto de poder uh -huh. a analizar a ver si acaso, ¿no? uh -huh. sino involucrándose directamente, eh, no ya o sea, digamos, hasta haciendo un lado medicación, sino poniéndoles música, mediante uh -huh. uh -huh. no sensibilización, sensibilización uh -huh. de otra manera, y es un poco lo que comentabas también, que hay que cambiar esa forma de. de, de comunicarse de relacionarse así con es ellos, ¿no? así es así es y esto esto que se está haciendo ahorita es eso no relacionarse con ellos a través del arte eh, y por lo tanto esto que, que estás comentando de este médico ahí es donde nosotros estamos incidiendo no en romper estructuras y construir estructuras nuevas estructuras que nos den una ciudadanía que ten, ellos tengan voz y no porque, porque puedan o, o, me, o nosotros podamos medir qué tanto hablan. No, hay que buscar el cómo juntos. Hay que buscar el cómo y por lo tanto esta es, por eso es que yo digo romper estructuras, porque el, el romper mitos es eso, es romper estructuras que vienen se vienen generando. La conceptualización histórica del, de la discapacidad es la que ha ido frenando el desarrollo social de este grupo, de este grupo y de todos, ¿eh? Sí, sí, exacto. Oye, comentaba, bueno, me imagino que a lo largo de tantos años este, han cumplido incluso también una labor, digamos, formadora, ¿no? En, Así es. Porque pues me imagino que por aquí han de haber pasado muchas personas que trabajaban, que colaboraban con ustedes. Así es. Y que al igual que tú, me decías que fuiste aprendiendo en la marcha, uh -huh. Y bueno, a lo largo de estos años me imagino que ya tendrás eh, la suficiente experiencia como para ir también formando más, ayudando más a una, al personal. ¿no? Así es, al personal y a la sociedad en general. Desde el momento que es plataforma de consultorías académicas, pues eso es lo que hemos, eh, nos hemos redirigido nuestra, nuestra nuestra intervención social desde hace más de siete años. Cuando, cuando se conjuga lo visible que estamos haciendo a nuestra población eh, con una condición de vida diferente se, se visibiliza y aparte se es congruente con la parte formativa que damos a todo a todas to, con toda esa consultoría que hemos llevado a cabo a través de diversas actividades académicas, foros abiertos, este talleres para los sectores educativos, salud eh, política pública, eh, la, la parte de los legisladores, a través desde foros abiertos a, al público hasta un diplomado. Vamos en una sexta generación, y dándola a diferentes sectores. Y por lo tanto, sí, efectivamente, so, so es el proyecto es meramente formativo, rompiendo la estructura para construir estructuras nuevas. Pues qué bien, qué bien la plática, la verdad es que está muy buena, muy interesante y sobre todo que seguramente en varias personas que nos escuchen por ahí este, quedarán un poco tocados y sensibilizados y querrán aprender un poco más porque todos más que vienen en algún momento eh, eh, tendremos contacto Así es. con alguna persona con alguna discapacidad, no, no específicamente esta, pero con uh -huh, alguna uh -huh. y podremos ya, este, gracias a muchas cosas de las que nos has comentado eh, abordarlo de otra manera ¿no? exacto este otra vez la pausa terrible entonces vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente para que nos cuentes cómo podemos colaborar tanto como sociedad como individuos con aquí con el instituto down así es y bueno volvemos en unos momentos gracias pues muy bien volvemos luego de esta pausa musical y bueno nos quedamos con la pregunta que te hice hace rato porque y es un poco, barato, porque yo también tenía esa duda ¿Cómo podemos colaborar aquí con el instituto? ¿Cómo podemos, como tanto como sociedad como individuo? ¿no? Claro ¿Cómo podemos colaborar? Siempre hemos comentado que desde cualquier trinchera Se debe de solidarizarse con los otros O sea, nosotros Todos estos grupos sociales Que tienen una condición de vida diferente y cuando se habla desde cualquier trinchera, tenemos que acercarnos y permitirnos nosotros cómo poder establecer un vínculo de colaboración en, en, una, en una institución, pues como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, que tiene un enfoque formativo. Formativo, basado en derechos humanos, basado en en principios universales y, por lo tanto, hay que ir aprendiendo cómo poder atender la discapacidad cómo y establecerlo como un compromiso de todos para mejorar la, a la sociedad en general. Cuando uno… la inspiración que a uno le da el, el colaborar para ellos, el trabajar no por ellos, para ellos… Las, la la se va compartiendo se va inspirando a los otros a la sociedad en general a aprender cómo atender la discapacidad uno uno como profesionista que empezó con ellos yo siempre he comentado se, ve, se vuelve uno todólogo y al volverse todólogo eso esto que vamos transmitiendo el uno a uno pues va haciendo que la, la, la sociedad se vaya sumando, pero desde, desde un enfoque no asistencialista, no de dádiva, no de lástima, sino se va estableciendo un respeto con dignidad para colaborar por ellos, para colaborar para ellos y sobre todo para el bien común, mejorar una sociedad sin discapacidad. Claro, sí, cierto. Fíjate que hace rato nos comentabas que tienen buena la, la, eh, la actividad de panadería, estamos aquí en la, en la de pintura y ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otras actividades realizan aquí? Es un sinfín de, de actividades, se establece un sistema, digamos, de apoyo para cada uno de ellos, desde luego esa es la intención, sin embargo, el, el, la carencia de recurso financiero es la que la mayoría de las veces, limita a las organizaciones civiles, porque la sociedad no está acostumbrada a, a, a saber en realidad cuál es una, una organización civil, cómo, cómo se lleva a cabo el trabajo de, unas, de las asociaciones civiles. Y las asociaciones civiles son las que proporcionamos el cómo trabajar con ellos. ¿Qué otras cosas este, proporcionamos aquí? Tenemos un ballet que se llama El Son de la Diversidad, que tiene más de ocho años de estar este funcionando y que han dado por parte de la República, Zacatecas, Guadalajara, aquí en Veracruz sí hemos tenido participaciones, pero lo que la diferencia es que como nos ven aquí en el estado de Veracruz es como, como un grupo en específico uh -huh. y y nosotros lo que tratamos de llevar a cabo todos nuestros proyectos son proyectos inclusivos en donde se enriquece la población con discapacidad y aquella persona que se quiera sumar. Si hablamos de ballet, pues bueno, el coreógrafo que baila con ellos y, e invita a parte de, de los alumnos que no tienen una discapacidad a participar con ellos, esa es como nosotros vamos proyectando nuestra intervención social, incluir a las personas sin discapacidad. muy bien, perfecto. Este… Yo, ah, perdón, me acabaste de comentar. Solo, ah, perdón, sí, sí, sí, solo que me decías ah, de, de las actividades, aparte del ballet, de la panadería, tenemos la lavandería, en donde también es un, es un centro de capacitación con servicio al público, eh, tenemos el servicio de Coffee Break. Tenemos la institución meramente educativa que empieza el, este, a inter, la intervención desde un diagnóstico en donde dimensiona la vida de la persona con alguna discapacidad porque ya no, ya la demanda ya nada no nada más es de las personas que tienen o nacen con síndrome de Down, con esta condición de vida, sino ya va más allá. Ya, ya atendemos a chiquitos con cualquier otra discapacidad, llámese este autismo, llámese miles de… esta condición de vida es, es eh, discapacidad sensorial, para ir proporcionando y enseñando un bienestar social. Si hablamos de la de intervención educativa, bueno, también nosotros iniciamos, antes de que fuera política pública, la, la educación en inclusiva, nosotros lo iniciamos cinco años antes. Entonces, por eso es que yo llamo que somos una institución innovadora y plataforma de cambio social. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos, este, estamos iniciando el, el, tenemos el comedor en donde los que trabajamos aquí y, y tenemos ese horario mixto, junto con ellos nos quedamos a comer, entonces estamos iniciando ese comedor industrial de y para personas con discapacidad y ese se abre a un, otro otro nicho de oportunidad para verlo como una capacitación para eh, el mercado laboral. Exacto. Si sí, te insistí en esto porque como hacías bien mención hace rato, eh, muchas personas no saben qué es, para qué sirve o cómo trabaja una organización eh, de la sociedad civil, porque la verdad, yo lo he comentado otra vez, en otras ocasiones, la verdad muchas de estas organizaciones se han usado con fines no, eh, sí. diferentes, políticos, ¿Sí? ¿eh? ¿Sí? sí. etcétera, ¿no? Sí. este. Entonces, bueno, siempre cuando encontramos una organización o una asociación que sí está trabajando realmente por el bien común y por uh -huh. el bien de todos, eh, pues nos gusta mucho aquí en La Mosca este, insistirles mucho en que nos digan muy, muy, muy bien y muy puntual cuáles son sus actividades, sobre todo porque nunca uno… O sea, bueno, la suerte da tantas tantas vueltas Así que no es. sabes cuando te está escuchando alguien que dice, uy, mira, yo uh -huh. encajaría muy bien ahí. Así hacer es. Esto. Entonces, bueno, ahora que ya comentaste todo esto y que, bueno, amigos, ustedes por ahí si saben o quieren colaborar también, pues pueden venir aquí y comprar su pan, eh, comprar su pan. Y, eh. Eh, tenemos para un como organización todas sí. las las cuestiones para ser donatarias sí. autorizadas, eh, este, en lugar de proporcionarlo a Hacienda que no lo den a nosotros, nosotros tenemos, damos el deducible, es digamos que somos el plus que le damos a la empresa. ¿Sí? Y por lo tanto, pues esa es una invitación porque no hay una cultura hacia el donante. Sí, para nada. Y, y eso es lo que lo que hace la permanencia nuestra. El innovar oportunidades para este grupo social con una condición de vida totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Es una organización establecida, es una organización que tiene todo para eh, ser punta de lanza, porque, y aparte lo somos, desde luego, pero en el estado de Veracruz, sobre todo en el estado de Veracruz, y replicarlo en otros estados, mínimo sur-sureste. La parte sur-sureste creo que nos hace falta mucho desarrollo, nos hace falta mucha concientización de lo que de lo que podemos hacer a través de las organizaciones civiles profesionalizadas desde luego sí efectivamente que bueno también que bien que mencionas eso del sur porque yo he, he viajado mucho a lo largo de mi vida a través del sur y sí hace falta muchas muchas muchas de estas cuestiones sobre todo Chiapas Oaxaca Así es. y eso que hay eh, algunas condiciones de vida la verdad bastante pues eh, lamentables no uh -huh. siendo uh -huh. estados con tanta riqueza Así es. natural eh, pues cómo puede ser que que no hayan recibido, digamos, esta clase de oportunidades, porque sí, seguramente uh -huh. también tendrán un, un amplio sector de su población que claro. tienen necesidades especiales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, qué bueno que lo mencionas por ahí, igual también este, habría que ver cómo se puede hacer el vínculo por ahí con claro. una asociación de, claro. de, de por allá, que tenemos amigos que están trabajando allá, en, en tanto en la capital chiapaneca como en Tapachula y por ahí, bueno, sí. pues hacerles sí. mención a ver qué Cómo se puede colaborar. ¿O claro, de... claro. Y, y aparte, aparte de, de, de eso es, ten, ahorita estamos iniciando esta parte de intervenir en cualquier en cualquier programa de desarrollo social, verlo y enseñar el cómo con perspectiva en discapacidad. No queremos nada en específico, ni siquiera las leyes en específico. Si hay una convención, si hay una constitución, con la reforma constitucional del 2011, entonces yo creo que nada más es empezar a intervenir con es, desde este enfoque formativo, ¿sí? Entonces, sí, como bien lo dices, el mismo Estado de Veracruz que utilice esta este proyecto, que, que utilice esta réplica de enfoque, y pues bueno, aquí estamos en en el Estado de Veracruz, en el hermoso Estado de Veracruz. Perfecto, muy bien, vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos. Hola, pues volvemos otra vez aquí a La Mosca Brillín y seguimos aquí en el Instituto Down de Jalapa. Este, la verdad la plática espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Yo creo que sí. Y bueno, ahora estamos con Graciela Don Juan, que es así como otra de las personas que colaboran aquí en el Instituto y que nos va a contar un poco acerca de su experiencia y de su trabajo aquí en, en este lugar. Pues más que nada como colaboradora entramos en esta función de ser facilitadores, ellos regularmente ya tienen el conocimiento, lo han ido aprendiendo a lo largo de su vida con la experiencia y entonces nosotros solo les damos las facilidades para irse encauzando en este caso a los talleres o a una vida laboral. Bien, este, ¿tú llevas en algún taller en específico? Pues estamos, este, entramos un poquito en todos los talleres, eh, estamos a, a cargo del taller de pintura, el taller de panadería, el taller de lavandería, este, otro de los proyectos que tenemos también muy consolidados es el taller al son de la diversidad, que ya dejó de ser como que el simple taller de baile para hacerlo un ballet de tipo profesional. Oye, sí es cierto, porque Miguel me contaba que, que han estado teniendo presentaciones por diversos lugares, ¿no?, y que les claro han estado que sí. yendo muy bien. Pues sí, de hecho, una de nuestras últimas presentaciones fue el que hacemos año con año en el Teatro del Estado como parte de nuestro programa de procuración de fondos donde se presentaron con una coreografía un poquito más contemporánea, aunque el fuerte del ballet pues es más que nada las cuestiones culturales jarochas, como es el jarocho, el son jarocho, son huasteco, el tango, la rumba un poquito muy bien, cuando llegamos estaba estaban en cocina, ¿verdad? Estaban, Así digamos, es Llegamos ahí, olía riquísimo, como una sopita acá, muy sabrosa En realidad, es el, estaban preparando los rellenos para los bolovanes ah, de nuestra panadería Bolobau Que es también uno de los fuertes, que son la, los bolovanes. Los bolovanes. oye muy bien, Me comentaba hace rato Ana que la panadería es uno de los tantos servicios que tienen abierto al público, ¿no? Así es, lo que es la panadería surge igual como un taller eh, a medida que los mismos jóvenes nos van dando esa pausa, la demanda de que quieren ya empezar a hacer eh, de esa parte activa, económicamente activa, de percibir un sueldo, entonces se plantea el proyecto este y con apoyo, pues bueno, se logra consolidar lo que es la panadería Bolo Bound. Tenemos actualmente dos jóvenes que ya trabajan de planta dentro de la panadería y se ofrece el servicio al público, igual que el servicio de Coffee Break, que también nos, nos incorporamos a ellos. Muy bien, y el otro servicio que me decía, creo que es el de la lavandería. ¿no? También el servicio de lavandería, que es la lavandería Chipahuac que la tenemos al interior dentro de las instalaciones y que bueno, también tenemos actualmente a dos jóvenes, las cuales están trabajando, también perciben un sueldo y los mismos jóvenes que están aquí se preparan y se capacitan para formarse en, en estos en estos talleres. Oye muy bien pues yo creo que sería como una buena opción también una buena manera de que las personas ayudáramos no venir a comprar acá el panecillo. Así es. Así. De ya. hecho tenemos varios restaurantes que los cuales les proveemos y dentro de la lavandería también tenemos servicio a domicilio servicio de restaurantes y también tenemos nuestro taller de cocina. Eso, muy bien. Oye, ¿cómo ves ahorita el, el taller de, de pintura que está dando Miguel? De hecho, entramos en este nuevo este nuevo año este con esta propuesta de Miguel, la cual a los jóvenes les ha, les ha gustado, el ritmo es totalmente, la dinámica totalmente distinta a como la venían haciendo, pero lo más importante es que ellos se han adaptado muy bien, creo que ellos son los que nos marcan la pauta y la referencia de decir sí o decir no. Exacto, y entonces, ¿qué dicen ahora? ¿Que sí o que no? No, no sí. Lo llevamos una vez en una no, es más, ya lo vamos a tener amarradito, Miguel, aquí, aquí, aquí al Instituto, un buen tiempo, porque los jóvenes les les gusta, les ha traído unas técnicas novedosas, y sobre eso seguimos. Les agradó. Oye, este, ¿algún proyecto que tengan así como para el futuro, algún plan por aquí que sepas? Y... Siempre en el Instituto de Ojalapa tenemos proyectos como que buscamos superarnos todo el tiempo. Eh, una, evidentemente, es esta parte de desarrollo laboral, ya no solo con nosotros, con las empresas que tenemos, sino fuera, ¿no? Aquellas pequeñas, este, empresarios o pequeños negocios que se quieran incorporarse, que quieran sumar a esta parte de la contratación. También tenemos esa asesoría para poderlos apoyar. Nuestro programa de intervención temprana, la unidad de diagnóstico, que también es un, un parte de aguas desde hace más de 36 años que está el Instituto Down. Entonces creo que seguimos, seguimos fortaleciéndonos, como que buscamos superarnos. No es una asociación que decimos, bueno, ya tenemos población y ahí nos quedamos, no. No, seguimos y más que nada porque ellos nos están, nos demandan, nos piden y sobre eso seguimos. Oye, qué bueno que comentas ahora y que, qué bueno que me acordé porque en cada bloque se me ha estado olvidando. Ah, bueno, ya Por ves. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y, y quiero pues, digamos, ser más incluyente, claro, eh, cómo puedo yo, este, pues inscribir, no sé si se puede decir como inscribirse al programa y que, y que... Pues así como una inscripción a un programa formal dentro del Instituto, donde podemos hacer un convenio. Ajá. Y dentro de este convenio surge la capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federalizado y partiendo de ahí también podemos empezar la asesoría, la capacitación. No necesariamente ser algo tan formal y tan estricto, pero sí darles la seguridad a los jóvenes de poderse incluir y también ver cuáles son las oportunidades de trabajo dentro de tu empresa. Oye, pero ya tienen ahorita algunos este, jóvenes trabajando ahí en alguna... El... Pues dentro de una de ellas es este Lucy, una de las chicas que está en el taller, que está eh, trabajando como auxiliar dentro de este las guarderías Hamley. Entonces ella trabaja ahí tres veces a la semana y actualmente preside hasta una clase de inglés. Ah, mira, muy bien, muy sí. bien. No, te lo he preguntado porque también es bueno reconocer a las empresas. Ah, no, que, sí, definitivamente... También, unirse. Se están uniendo, pero también digo a las que ya están unidas ahora, ¿no? Sí, sí, sí, y seguimos sobre de esa esa marcha, a veces es no es el miedo a tener a una persona con una calidad de vida distinta, no, sino es a veces el trato, de qué manera yo puedo tratar a esta persona, más allá de conocer sus derechos y, y obligaciones como empresa, ¿no? es de qué manera puedo tratar por el precisamente por el estigma y el la conceptualización que teníamos de las personas con discapacidad. Oye, pues muy bien, pues muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Claro que sí. Este, creo que vamos a hacer un, un corte, la verdad no, también tenemos aquí una pequeña galería que en un momento más les vamos a a mostrar porque nos están llegando los dibujos y me imagino que conforme avance la clase este querrán aún mostrar todavía todos los productos de la clase del día de hoy solamente de hoy exactamente este, entonces eh, entonces ver, es que me quedé aquí me me distraje vamos a hacer entonces una pequeña pausa y de veras que en un ratito hola y de veras que en, eh, en un ratito les mostramos todos los dibujos. Ya teníamos unos aquí, pero se me caen de la de la computadora. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Eh, a ti. Y este, bueno, estamos, seguimos, vamos a un corte y volvemos. Ay, qué caray, ya cometí un error aquí, pero bueno, está bien. Es, es que empecé en el minuto donde no debía y después va a ser un problema, pero está bien, está bien. Bueno, volvemos aquí a la mosca Brigitte y fíjense que tenemos aquí dos invitadas de lujo que nos van a hablar y a contar un poco acerca de sus actividades, de los que hacen. También les pedimos disculpas porque ya las venimos a interrumpir de, de su labor, pero bueno, tenemos aquí a Lucía y Agustina que nos van a contar un poquito de lo que hacen aquí. ¿Quién quiere tú, Cuéntanos Mi nombre Mi nombre completo es Lucía Borjón López Coterilla ¿Y a qué te dedicas estoy trabajando en el jardín no, ay, En Hamley, acá al lado del Instituto Down Está en la calle Donceles. Ay, muy bien ¿Y qué haces ahí en el jardín? Cuéntanos este Estoy de auxiliar de maestra, de una maestra de inglés Ah caray, ¿qué, ¿qué tal hablas inglés? ¿Ya muy bien o no? Más o menos Más o menos Pero ahí vas aprendiendo, ¿no? Sí, no bueno, creo que peor que yo pero... Sí, ya sabía desde antes, pero aunque sea lo repaso un poco Eso, muy bien, ¿y qué tal? ¿Trabajas con los pequeñitos? Eh, no, hoy di mi segunda clase de inglés, este, porque me lo pidió la maestra y, y la maestra se había ido, no sé a dónde. Y este, me fue bien, solo que muy, muy corta, corto el horario porque tenía que alargarlo y los niños estaban en el baño y ya, ya era la hora de inglés, y ahí estaban. Eso, muy Jesús. bien, ¿y qué tal? ¿Si aprenden o no aprenden? cómo Ah, sí, ¿Eh? o sea, yo les digo como las, este, las palabras en inglés, en inglés y ellos me lo dicen Y les enseño unas tarjetas, este, le digo, eh, fulanito, ¿cómo se dice esto en inglés? Y lo dicen Eso, muy bien, oye, ¿y tu clase de arte qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? Pues sí, me ayuda más a a expresarme y a sacar más ideas porque me gusta mucho dibujar, o sea, porque hice muchos dibujos en lápiz y, y dibujé pintura en, en óleo y en acuarela. Caray, ahorita qué estás haciendo entonces? Ahorita no me funciona el color rosado, pero estoy usando el color naranja. Que quería dibujarle a usted y no me sale. No, híjole, no, hombre, porque como eso, ¿cómo no te vas a salir? Tú haces un garabato y ya te. Sí. Y así, así me voy a parecer. Sí. Muy bien. tú, sí, Agustín, a ver, cuéntanos, creo que estabas en cocina. No, no soy de cocina. Eh, soy soy en la panadería. Ah, panadería, bueno. Sí. ¿Y qué tal? Dinos, cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué pan es el que más rico te sale? Conchas, bolillos, Trae, sí, eh, bolines, galletitas. ¿no? galletitas. O sea, te haces panadería y repostería. Sí, ¿tú? también. ¿Sí? Órale, y a ver, cuéntanos más acerca de tu labor ahí en la panadería. Amasas uh, y horneas. Sí, dame la, la masa, me da gusto ahí, ¿sí? contenta. Horneas también. Sí, también. también ¿no? sí. Tienes horno de qué? De leño. No, no horno. A gas. Ah, ya, muy bien, perfecto. ¿Por qué no invitas a los amigos que te están viendo que vienen a comprar pan? Digo, que está muy bueno. ¿Seguido? ¿Sí? No? ¿Eh? ¿Sí? Pues muy bien. ¿Y qué más haces aquí? ¿Tú vienes aquí a casa también de arte no? No. Soy en la panadería. un o sea, no ratito es te escapas. No puedo. Digo que a, a mí me pagan allá. Acá no. no te es pasas. otra preferencia. Ah, caray, no ganó nada acá. Muy más o menos que me paguen eh, Trabajando sí, Por bien. mis manos Eso, muy, muy bien dicho, ya ves que ya aprendió de negocios sí. y todo. Ya nos dio una sabia lección Ya ves Miguel Ahí ya sonó el timbre por ahí Sí. Eso, muy bien, oye cuéntanos además más pasteles No hago pasteles Hago pan, hay conchas sí. Bolillos, pambazos eh, ¿Cómo se llama? Pollo, atún Ah, ah, sí. Vane, ¿Pero por qué no el pastel? Sí, me gustaría. ¿Sí? Sí. ¿Y quién te enseñó? Una, antes mi patrón, Beto, me enseñaba. Te enseñaba y ahora ya tú solita lo haces todo, ¿no? Sí, ahorita hay otro maestro, Javi, está enseñándome. Ah, ya. Oye, ¿Y tú no enseñas a otros? ¿No, no das clases? No? Sí, también lo doy ahí, también les estoy enseñando cómo se hace pan. O sea que si yo quiero aprender un día a hacer pan, vengo y te digo. Claro que te voy, sí. Enseñalo a hacer pan, ¿no? ¿Sí? vas a cobrar carísimo o barato? No te voy a cobrar ni nada. Ah, bueno, muy bien. Es un entonces, pan que se hace, se enseña o se prende uno. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que traer? Mi, este, ¿cómo le llaman? Rodillo. ¿Tú? Rodillo. Mi, este, ¿cómo se llama? Yo mandil. Yo gorro. Yo reboca. También. Sí. Oh, caray, mucho. muchos requisitos. Sí, requisitos. Papel y lápiz para escribir? Eh, eh, papeles de receta, acá en la edición. Ah, bueno, bueno, muy bien, está bien, muy ¿también? bien. Entonces, ¿algo más que nos quieran contar por ahí? Del pan, cuéntanos del pan, a ver. ¿Pan? ¿Cómo hacemos una concha? Una concha, <risa> la haces una bola, aquí la la mesa, y ya ahí haces una bola, que le ponemos en una la perdilla, la dejamos, ya más pues se hace una pasta, la hacemos así, no y ya la hacemos, ya eh, pones encima las bolas, se hace una concha, ya más pues se mete al horno, sale bien bonito, Saludita. completo, todo bien rico. y una vez traté de amasar, pero como amasar, amasar a mano Ah, también a mano lo hacemos. Es pesado, ¿no? Sí, es pesado. O usas, o usas este… Sí, ¿no? no digas que no yo eh, eh, eh Javier mi maestro me dijo ahora tú tengo Lisa así ah eso me eche. yo no tengo muchas fuerzas, nada ah, entonces amasa me... la, la batidora no la... esa es, es diferente ¿Sí? y nunca eh, nunca ha entrado con molino ese como como dijiste ese, ahorita pero es que hay sí. unas hay unas amasadoras mecánicas y, y Son las que tenemos ¿Ah, las Sí, que esas. Ya, ah, ya, ya. O sea, sí. ¿haces trampa? Me estás diciendo que amas sí, a mano. Sí, también esa más a manos, dame esa más a lavadora, esa cosa. Que el que no haces pan. Y estuve haciendo no con, ay, Estuve haciendo con Javier hace mucho antes de que se fuera y volvió, pero hice con él este la ¿Cómo se llama esto? La, la pasta de hojaldre. Ah, sí, ese es difícil, hacer Sí, bueno, eso, o sea, yo, yo lo masaba, pero él se lo dejaba él y luego él me enseñó cómo lo hacía en, en una ma, en una máquina que solamente ah, se masa y ya de ya, plano ya sabe, ya sabe y luego plana. se hacía la otra vuelta. Ah, ya, o sea, eso yo no lo hacía porque dice que si lo hago, me lasima hasta <risa> las manos <risa> Pues te voy, a, te voy a contar un chisme, yo trabajé hace muchos años en un restaurante, y en ese restaurante trabajaba yo en la parte de la panadería y nos podían también así, pero casi todo era a mano. Entonces, por eso te digo que hacer las conchas era difícil porque hay que más y más y más y, más y, más y más. Eh, a veces yo, yo antes me, me, me enseñaron a mano. Allá bueno, el gilote yo hace una una tiempo y zapan Allá referente gilote es a mano, Allá, por eso. Sí. Es mucho costoso. Sí. sí. Ahorita se hace más fácil se muere solita, la sí. menía todo. Ya más pues, ya hace la bolita, sale bien uno, ¿no? Sí, ya, menos. menos. Claro. Sí, siga, ¿no? Sí, Claro. Abusada para los negocios. ¿Eh? ¿También? Pues bueno, esta es una de las eh, muestras que nosotros queríamos hacer y demostrarles a en general al, al público que nos está viendo, que es un claro ejemplo de dos mujeres, las cuales emprendedoras, trabajadoras con disposición, a ambas las hemos llevado un seguimiento laboral en las cuales se han desarrollado muy bien, que han aprendido muy rápido y que han crecido mucho en su oportunidad de trabajo. Eso, pues muy bien, ya como tú lo dices, tenemos aquí un, un par de grandes ejemplos ¿no? de, de dos este, mujeres muy, muy trabajadoras que pues nos están demostrando que Vaya, no hay por qué, creo que nos hablaba Miguel, nada, sí. nada. bueno, este, creo que ya son la, es el momento de la pausa, pero ya estamos interrumpiendo a Miguel, creo, este, sí, no, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, ¿eh? qué bueno que se animaron a la entrevista y entonces probaremos su pan y seguro que algún día eh, les debemos a los... Claro que sí. que estén muy bien, gracias. Vamos al corte, ¿verdad? Eso, volvemos aquí a la mosca en un ratito. Pues muy bien, eh, regresamos aquí a la mosca a Brigitte y estamos con nuestros amigos Gabriel y Chucho que nos van aquí a ayudar. Gabriel dice que él es buenísimo para el hip hop y entonces le vamos a dar, vamos a escuchar que cante un poco en un ratito más. Pero primero este Chucho nos va a enseñar aquí los dibujos que están haciendo. A ver Chucho, vamos, vamos haciendo, voy agarrando los dibujos. los más. Mm, Esta mira, este es el tuyo, ¿no? Sí. Enséñeselo ahí, mira ahí a la cámara, eso lo vea un ratito, muy bien, ahora, ahora cambio de dibujo, te toca enseñar sí. otro, eso, ve enseñándolo también igual, es un poco del trabajo que están haciendo aquí en, en, el, en el taller, parece ser que se la pasan muy bien dibujando, sí, sí. exacto, esa es de su compañera Isis, ahora el que sigue, mira, este es de, de, es un retrato de Ana me parece que dijeron, Ajá. eso, muy bien, ve enseñando los otros. Este, la verdad es que el Miguel es el que tenía que estar aquí, pero no, no hicimos la previsión a para que él más o menos nos explicara cómo está funcionando el, el taller. Tengo entendido que tienes poco aquí todavía, ¿verdad? Tienes una semana o dos apenas. Y bueno, creo que, que, me imagino que estás, este, pues implementando ahí algunas técnicas acá con la banda y que creo que se la pasan muy bien y muy, muy a porque veo que todos están clavadísimos trabajando. Síguelo mostrando Chucho. Aquí está. Bueno, Chucho nos sigue enseñando todos los trabajos. ¿Eh? Sol. sol. Es un sol exactamente. Ahí ¿Eh? ahí te oyes. Ahí te oyes. Tú si hablas, ahí te oyes. Aunque esté ahí, se sí. oye. Sala. Eso. Luz del iris. El arcoíris y el sol. Ajá. Una flor. Sí. Eso, perfectamente, bien descrito. Y ahora cuál sigue? ¿Sí? Te están echando porras ahí, Chucho. Mira. son. No, no, ah, el, el corazón. corazón. No Muy bien. Perfecto. Si quieres, mientras este. Ay, se me Gabriel, ¿quieres ir empezando a cantarte algo o no? Sí. Se ¿Sí? Sí. Pues agarra el micro, pero échale corazón. rato era el que teníamos ahí en la pantalla ¿terminaste? eso, muy bien perfecto más que hip hop hizo beatbox, pero bueno está bien, ¿eh? no lo teníamos no, no lo teníamos no teníamos pensado este, meter una improvisación de beatbox en este momento, pero estuvo muy chido, ¿no? entonces yo creo que vamos a hacer la, eh, un pequeño corte para ya despedirnos estábamos esperando que Ana volviera, pero creo que tuvo un pequeño compromiso aquí abajo pero bueno, vamos a aguantar eso, muy bien. Entonces, saluden este Chucho y Gabriel a la banda y díganle hola. Eso, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y volvemos aquí a la Mosca Brillit. Pues muy bien, eh, lamentablemente llegamos al fin de la Mosca Brillit. Este, Muchas gracias por habernos aceptado aquí. La verdad, eh, nos, eh, nos agradó mucho, la pasamos muy bien. Estuvimos aquí con Lucía Agustina y Chucho y Gabriel, que estuvieron también colaborando aquí en el programa. Eh, la verdad es que eh, eh, pues, nos gustaría en un futuro volver y a ver qué podemos qué podemos eh, colaborar también nosotros aquí. Y bueno, no sé, algo que quieras decir para finalizar. Ok, pues los agradecidos somos nosotros, desde luego como organización civil, y pues esto que comentas ahorita, me agrada bastante eso de regresar, sobre todo porque sobre de este tipo de comunicación, medios que permea en diferentes espacios, el, organizaciones civiles que atienden la discapacidad, desde este enfoque estamos ávidas de todo esto y es lo que, insisto, le va a dar permanencia a nuestro enfoque, de trabajo de la discapacidad, no no la discapacidad, como les mencioné hace un rato, no es no está inmerso en la persona, la discapacidad está en el entorno. Y al estar en el entorno pues se va evoluciona, ¿no? Y en, y lo que se tiene que hacer es efectivamente esas revisiones que las que yo hablaba hace un rato en donde la propuesta sea formativa, con una actitud propositiva no ver las limitaciones sino ver las oportunidades que ellos tienen para impulsar desarrollo social en cualquier comunidad pues muy bien muchas gracias muy bien dicho y bueno recordarle a la gente que como ya habíamos mencionado anteriormente no hay que tener miedo y no hay que hay que ser un poco más sensibles no también y bueno también tratar de colaborar los unos con los otros para que todo este nuestro entorno social funcione mucho mejor porque la verdad Así ahorita es. estamos de este como es, dando mucho que decir así es estamos sí un poquito mal muy yo diría muy mal <risa> cuando cuando se lucha por los derechos humanos este pues es un trabajo coordinado un trabajo arduo por convicción y sobre todo con esa actitud propositiva de que hay mucho más gente buena positiva que gente mala ¿Sí? Así es, efectivamente. Entonces ya para cerrar, normal re les recomendamos que visiten ahí en Facebook, también está la más información en la página del Instituto Down. Y bueno, también si quieren venir aquí al Fraccionamiento Los Ángeles a comprar pan y a lavar su ropa y de esa manera Así colaborar es. con, con la labor que, que lleva a cabo este instituto. Y bueno, pues ¿no? otra vez, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a, a Miguel que está ahí atrás de cámaras, por su apoyo y también por, por habernos brindado la oportunidad de estar aquí. Y nos vemos la próxima semana, también esperamos que ya esté nuestro amigo Arturo Rivero, si haya este salido de, de esos asuntos pendientes que tiene, hablando de derechos humanos. Y bueno, por el momento es todo y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted.